Pues, eh, a mí lo que más me preocupa ahora mismo de la, de la diversidad eh, son las, los cruces y las intersecciones, ¿no? de cuando se cruza el racismo con, con, con la LGBTfobia fobia y, y al revés. Y estaba pensando como en cómo explicar esto de una manera que como más cercana. Y quizás he, he preferido, he pensado en explicarlo con, con, una, con una anécdota personal y lo que esto, lo que esto puede llegar a, a implicar. Eh, y es una anécdota personal que está llena de contradicciones y me parece interesante también hablar como de estas contradicciones, ¿no? porque a veces nos llenamos la boca hablando de de muchas cosas en la teoría, pero después es difícil aterrizarlas. Y esta contradicción que tengo yo es que, que yo me estoy trabajando mucho eh, lo de ir por el mundo sin el binder puesto, sin la camiseta compresora. Y, y sé que muchas veces conscientemente, cuando sé que tengo que venir al rabal me lo pongo y es un espacio por el cual aún no he sido capaz de, de ir sin el binder, o si lo he hecho he estado como muy incómodo y rápidamente he entrado a un lavabo a, a ponerme y eso es algo bueno, pues que me, me hace pensar, me hace pensar en mí, me hace pensar en todos los prejuicios que estoy poniendo encima de la gente que me va a mirar en este barrio frente a otros, eh, me hace pensar porque hay algunos entornos en los que estoy más cómodo que en otros, eh, y, bueno, me hace, me hace cuestionarme también, ¿no? Como eso, los porqués. Y por qué si hablo tanto, porque no puedo ir todos los días sin el binder. Y que, da igual. Hola, ¿qué tal?